Y bueno, eh, en lo que alguien más se anima a participar, pues yo quiero comentarles que pues esta iniciativa de hacer un seminario web sobre el zapoteco shriza, eh, pues pretende recuperar como todas estas, esas, eh, estos ámbitos que abarcan la cultura Shiza, la cultura Shiza, o algunos hablan de la nación Shiza, como les decía al principio en, el primer, en la primera sesión. Eh, pues eh, somos una, una digamos una etnia muy específica dentro de la etnia zapoteca, somos un, un sector muy específico en, en la Sierra Juárez y estamos muy definidos geográficamente y lingüísticamente también, todos nos asumimos como Shriza y con ligeras variaciones o con, o con ligeras dificultades nos podemos entender eh, hasta donde mi, mi experiencia me ha permitido hablar con los de la Chixila, y galaxy con los de Tiltepec, eh, los de Temazcalapa, y de repente hay variaciones, pero creo que somos un solo pueblo, un pueblo Shiza. Y eh, para poder reivindicar nuestro ser Shiza, nuestra cultura Shiza, nuestra nación Shiza, creo que tenemos que también abordar eh, todo este tipo de cosas que conciernen a nuestra cultura. Creo que tenemos que eh, hablar de todo esto, ¿no? De, de, de la vestimenta, eh, ya hemos hablado bastante de la lengua y la lengua, como lo dije un momento, hace un momento, abarca todo este tipo de, de manifestaciones culturales, pero también tenemos que eh, pues recuperar o, o visibilizar toda, eh, todos los componentes culturales que nos constituyen como y eh, desde el trabajo eh, en el campo, desde las danzas, la música y toda nuestra historia como eh, eh, Pueblo Shiza. Además de que estamos definidos geográficamente, creo que también nuestro... Eh, tenemos en común un clima como, como Shiza, como, como gente Shiza, que también configura nuestra forma de ser, nuestra personalidad, nuestra historia y nuestra forma de vivir. Entonces, este, esa es la intención de este seminario, eh, ser un, un punto de encuentro entre personas que están trabajando de diversas maneras con el zapoteco Shiza, con la cultura Shiza. Y de manera que hagamos un puente entre nosotros, de repente eh, cada uno anda en, eh, por su lado, en diferentes lugares haciendo cosas, pero creo que necesitamos un punto de encuentro para debatir nuestra, pues nuestra cultura, nuestra filosofía y toda, todos los elementos que integran nuestro ser Shiza. Entonces eso habla como de una efervescencia eh, pues del mismo que hacer eh, pues, eh, de, de todo el trabajo y en todas eh, las, eh, pues las situaciones o espacios en los que participamos, ¿no? Hay gente haciendo radio, hay gente haciendo investigación, hay gente haciendo labores organizativas, ¿no? hay, hay muy, gente pues eh, chambeando fuerte en, en, en la región, cada vez menos gente externa, eso también es eh, y creo que, eh, y en eso agradecerte el espacio de pensar, eh, no como antropólogos describiendo este, la región, sino gente de la región escri escribiendo sobre la región y hablando sobre la región, creo que eso y de la lengua eso es eh, pues una transformación importante, ¿no?